Voy a Alexandra. Pero bailenla, baila suavecito, sabroso. O padre Johnny, Becara cara. Nosotros sí hemos sufrido. Ahí Freddy. Ya bien. A mi madre yo le dije un día, nunca más me vuelvo a enamorar Porque me ha causado mil heridas, no quiero que me vuelva a pasar Pero cuando mis ojos te vieron, enseguida cambié de opinión Yo no sé si cometí un error, pero me enamoré no sé si cometí un error, pero me he enamorado de nuevo Solo espero que sea bueno el amor que yo veo Que no sea solo un juego, no quiero otro golpe para mí Ojalá que esto no sea sincero, porque mucho me toca sufrir No sincero, porque mucho me toca sufrir ¡Oye! Hey. tan bonito Hoy mi madre me dice hijo lindo Tú eres noble y de la alma buena Yo no quiero que juegues contigo Pueda ser que te así si te quiera Y por eso hoy reina te pido Que no me sea a Que tú seas sincera. Que tú seas sincera conmigo, yo me nombre a tu lado tendrás. Solo espero que sea bueno el amor que yo veo en ti. Que no sea solo fuego, no quiero otro golpe para mí. Porque mucho me toca sufrir, ay ay, me no. Ojalá que tu amor sea sincero, porque mucho me toca sufrir.